Hola, mi nombre es Ariel Centeno de origen nicaragüense y vine a las oficinas del abogado Eduardo Soto de marzo del 2019 y marzo del 2020 ya obtuve mi residencia gracias a abogado Eduardo Soto.